eh, como proyecto este, este que estamos presentando y que es con los pies en el barrio. Es un proyecto de extensión dirigido por alumnos avanzados, que es un dato no menor porque es una oportunidad que nos brinda la, la universidad de poder eh, de poner a estudiantes eh, a cargo de un proyecto que creemos que podría ser de gran beneficio en la sociedad. Un poco La idea del proyecto es brindar herramientas que nos da la ciencia económica en, en apoyo a, la, a los clubes, principalmente de barrio. Que vienen a cumplir un rol social muy importante que, que es sacar a los chicos un poco de la calle. Acá hemos firmar un convenio con la Federación Real en el Clube, lo cual nos permite después poder llevar este, este proyecto al resto de los clubes, de, tanto de, de la ciudad como de la provincia. Eh, así que bueno, estamos trabajando para eso. Eh, bueno, acabamos de firmar un, un excelente convenio acá con la Facultad de Ciencia Económica.